Bienvenida a este pleno, señor Muñiz, y tiene la palabra. Nuestro sindicato, Confederación Nacional de Trabajo, solicitó, solicitó entrar en la comisión eh, que se denegó y se le propuso eh, que formara parte de los grupos de trabajo, pero consideramos que sin estar en la comisión no era, no era de recibo estar en el grupo de trabajo, pero sí queremos valorar el informe y el trabajo realizado. De los muchos temas sangrantes que dibujan la infamia frente a la a las víctimas del franquismo que no se han resuelto. Nosotros consideramos que lo fundamental son el tema de la sumación de las fosas, que es algo verdaderamente indignante, y el tema de recuperar los documentos, que todavía quedan en muchos, en muchos archivos, como en el archivo provincial, en lo referente a, a todo lo, lo documentado en la, cárcel, en la cárcel de Córdoba. El tema de las calles no es un tema eh, que consideremos fundamental, pero también es muy importante. Y pensamos que, bueno, que desde que se hiciera la primera solicitud del Ayuntamiento de Córdoba a la familia de Dorado Luque, ya en el 2008, para poder recuperar los restos de su familiar. Desde entonces no se ha hecho nada. Hemos visto morir a muchas eh, víctimas directas, eh, a muchos hijos. Ahora estamos los nietos. No sé si tendremos que llegar a, a los bisnietos para que, esto, para que esto se resuelva alguna vez. Y, bueno, simplemente terminar con una, con una reflexión. De, defendemos y, y, apo a, y apoyamos el informe. Y la reflexión y la pregunta es hasta cuándo una corporación democrática va a dar pábulo a un sector de la sociedad que, por bien, por desconocimiento, por desidia, por mala conciencia o incluso mala fe, pa parece que quiere mantener el, las heridas abiertas y la infamia amparándose, como lo hizo el franquismo, en la legitimidad supuesta que les dio el 18 de julio, una legitimidad llena de sangre. Nos vamos a repetir una vez más, pero parece ser que en este país hay que repetirse ad infinitum en determinadas cuestiones. Todos sabemos que España tiene la, la marca, eh, que parece ser, y la mácula, que parece ser que es orgullo para alguien de ser el segundo país en desaparecidos del mundo después de Camboya, y lo que no se puede estar es a favor de recuperar los restos de esos eh, asesinados que llevan tantísimos años en, en, en fosas siendo reclamados por sus familiares. Estar a favor de eso y estar en contra de que las calles estén se, eh, señalizadas con los nombres de aquellos que directo o indirectamente, y en este caso directamente, contribuyeron a que eso, eso ocurriera eh, Nada más que decir. Apoyamos el informe de, de la comisión. Esperemos que se, que, se lleve a, eh, que, se que se desarrolle cuanto antes, que no tengamos que esperar tantísimos años. Antes, eh, antes comenté que la primera vez que tenemos constancia de que en el Ayuntamiento de Córdoba le llegara una una solicitud de un familiar para recuperar los restos de las numerosas víctimas que tiene Córdoba en sus distintas fosas fue en el año 2008 la familia de, de Luis Dorado y desde entonces como dije también antes pues hemos visto irse a muchos hijos a muchos familiares directos eh, ahora estamos con los nietos. No sé si tendremos que llegar, como decía antes, también a, lo, a los bisnietos para que esto de una vez se resuelva y acabe esta vergüenza que, como país, eh, tenemos, que, te, tenemos que arrastrar y, y escuchar eh, justificaciones que, además, en fin, avergüenzan aún, incluso aún, aún más. ¿no? Porque, claro, esta gente de las calles, pues seguro que hicieron cosas buenas, seguramente, como todo el mundo, ¿no? incluso el asesino de Diana Kerr, seguro que alguna cosa buena habrá hecho. ¿no? pero no tiene, no tiene justificación que estén, que estén en las calles. Y, por tanto, voy a terminar por la, con la misma pregunta, dicha de otra manera, que es una pregunta y es una reflexión que hice al principio, ¿no? Para dar solución a estos temas pendientes que arrastramos como vergüenza y como país, eh, ¿una corporación democrática ha de esperar a que un sector de la sociedad aprenda, se informe, deje de tener desinterés por su historia o deje de tener mala conciencia y mala fe? Gracias.